Hola, bienvenidos. En este video vamos a encontrar el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda por el método gráfico. Para poder graficar vamos a necesitar calcular dos puntos de la recta. Para eso vamos a asignar dos valores y luego vamos a reemplazarlos en cada una de las funciones. Empezamos con la demanda reemplazamos primero por el 0 0 por 30 0 300 menos 0 300 ahora usamos 10 para el precio 10 por 30 menos 300 300 menos 300 0 con estos dos puntos los marcamos en la gráfica y podemos encontrar la función de demanda 300 cantidad y cero de precio, 10 de precio y cero de cantidad, tomamos la regla, unimos ambos puntos y acá tenemos entonces la función de demanda. Ahora vamos a repetir el proceso para el precio, precio 0 20 por 0 0, 100 la cantidad. 10 por 20, 200, más 100, 300. Estos dos puntos los marcamos en la gráfica. 100, 0 el precio. Ahora 10 de precio, 300 de cantidad. Tomamos la regla, unimos ambos puntos y tendremos la función de oferta. El punto de intersección de ambas será el punto de equilibrio para precio de equilibrio igual 4 y cantidad de equilibrio igual 180. Así termina el ejercicio para equilibrio de mercado igual cantidad 180, precio 4. Espero que te haya servido, gracias por haber llegado hasta acá y te recuerdo que puedes descargar el PDF con más ejercicios. Que tengas buenos días.